Que te follen el culo, hijo de fruta, tío, maldito bastardo, loco. ¿Cómo ha pasado eso, tío? Y si no quemas a Afton por las teles Freddy te mata, fumada. Es que tienes que cerrar justo cuando vas, chica. lol. Yo vino tu directo a oscuras para que sea épico. que ha hecho este Seba? Darte caso, campeón, con los Jan Sker, desde las narices, pero coño, yo no sabía. Le cerró la puerta con Tommy, se lo prometo, campeona. ahí nada lo cerró con todo el cariño del mundo la puerta y aún así el muñeco ha sonido, o sea, la puta de chica. Perdón por la presión, pero es que me da muchísimo coraje que se haya bugueado ahí un poco. Pero tengo que cerrarle en la cara cuantito que venga. No sabía por dónde venía tampoco. Literal. Vamos a ver si tengo suerte. Parece ser que nunca toca Monty, ¿no? Me ha tocado. La primera vez me ha tocado Monty. Ya después no. Y es la más fácil, ¿no? Realmente. Con Rochi no sirve las, eh, las puertas. Con Rochi no, con Rochi es el grito, ¿no? No habéis dicho. No hay nada. Grandes estrés. Vamos a ver. Tengo ganilla ya de, de verlo. Perdonadme por estar tardando tanto realmente. Como os he dicho, yo soy creador de contenido de juegos competitivos de eSports realmente Como lo de League of Legends, Valorant y Fortnite también Aunque me encanta meter diferentes tipos de juegos porque la variedad es lo que me mola, ¿no? Realmente, no le hago, no discrimino a ningún juego y pienso que todos están bien ¿Deberías eh, poner un pulsómetro? ¿Te imaginas, campeón? Eso estaría gracioso He visto yo algún que otro streamer así eh, que lo tenía jugando al... ¿Cómo se llama el juego este que tiene mucho tiempo ya? V6, ¿no? Bizet. El V6 de los huevos No está mal realmente Es gracioso Pero ya no me pongo ni nervioso, lo prometo eh, Campeón se Sebas al principio Sí que a lo mejor me podía pegar un Jasker eh, de una Pero ahora mismo, vaya eh, Como que me lo vuelo, ¿no? Vamos a intentarlo, gente ¡Ah! Increíble Vamos a tener serios problemas, ¿no? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear, Freddy? ¿Afton? ¿Quieres pelea? Madre mía Terriblemente loco, ¿eh? El final este está muy guapo pero difícil, tío Muy difícil realmente muy difícil. A ver. Comillao. Tienes que tener suerte. A lo mejor como a, a mí, ¿no? Eh, básicamente te sale, joder. Eh, el puto Monty. nada más empezar. Pues está de puta madre, gente. Está tuyo, ¿no? Como.. no es me! ¡Let's go! ¿Cómo cojones tiene cables, tío? Freddy, ahí. Vale, vale, vale. Vamos a darle. Ok, let's go. Y alguien dijo que era fácil. El Ivo, campeón, pero porque el Ivo, este es su juego favorito, campeón. Al igual que muchos y muchas de vosotras. Literal Vale, ¿lo estás hackeando ¿Estás ya? Vale, ok Te quemo Maldito bastardo Deja a Freddy, tío Vale vamos no, a Me voy a quedar aquí, eh Me voy a quedar aquí, a ver con la linterna? ¿La linterna? ¿Vale? Ok A ver, ahora tiene que venir ya, ¿no? Igual era, eh Igual era un pro, eh No, pero le... os lo prometo Campeón das es muy bueno en este juego Es quien me ha ayudado completamente Siempre... A ver quién viene, tío, o sea ¿Quién va a venir ahora? Es Roxy, ¿Qué ¿Qué vamos vamos vale Espero Roxy que entre, ¿no? Espero right. que entre Escódete, vale Espero que entre y me meto Va una que eh, me quemada, faltan cinco Menos maga, peor Me he en la leche, por favor que Se se Dejo que entre, ¿no? No, mierda, me va a hackear a mí en el momento No, mierda, lo sabía, bro La madre que me parió Pero tengo que quemarlo Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame mamá, huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Vale, el grito Vete aquí, anda Personaje Perra En llama Perra judía ¿Dónde está el bicho, tío? No tengo batería en el Freddy, ¿eh? ¿Está aquí? ¿Está aquí el cabrón? ¿Se está cargando? Hostia, qué máquina, ¿no? Cárgate, anda Eh, eh, la puerta La puerta, bro Cuidado, es eh, chica, chica Vale A ver por dónde viene Y le cierro la cara Ok No vendrá por aquí, ¿no? Ahora viene por el otro lado, imagináis. Eh? Vale, viene por el otro lado Coño, dale. No, no puede ser, bro. La madre que te parió, hermano. La madre que te parió. ¡No! Me cago en panete. ¿Qué estás haciendo, bro? ¿No estás viendo, compadre? Que me estás hackeando el cerebro, coño. Bro, espero que me deje bugarte aquí. Como me dé aquí. Maldita perra. Vale, lo estás hackeando. Está aquí. Está aquí, corre. Esto parece el mi compadre. Esto, fuera de coña. Hermano, chica, para allá, ¿no? Hija puta. Te voy a meter tremendo putiazo. Déjame ya, anda. Cabezona. No viene, ¿no? No puede. No puede, no puede, no puede. ¡Ah! ¡Week! ¡Week! ¡Week! Anda, ¿qué te pasa ahora con la cara que me lleva? Hija puta. Anda, que nada. Menuda cara de pito que me lleva. Te partí el pico. Hermano, ¿eso qué es? Churra, ¿no te que o qué? Padre. Vamos a darle, a ver. Aquí no está. Aquí... ¡Ah, está aquí No entiendo Bro, no te hackea ¿Chica? Where, where are you? Bugueo, ¿no? Este juego es facilísimo Y quien diga lo contrario Mente, que gachón Espera que entres Te metes al Freddy Y el grito Se bugueó Increíble, ese bugueó Ya tengo 38 panes En serio, qué gachón Mira las camadas En el Fate Watts No tiene energía Papá, sacaron el trailer de... Nueva gente eh, ya ha salido eh, del valor qué guay, ¿no? Y usa los objetos para aturdirla. Espera, hay veces que tarda. Vale, pues pero Te paso el bien por aquí. Sí, sí, campeón, lo ració, Por supuesto. Tremendo el Sí. Es lo que tiene, campeones. Y por supuesto que lo. Eh, Ahora, ¿no? Vale, vale, vale. ¡No, tío! Tremendo toca huevo. Mamá huevo, toca huevo. Madre mía. Spark, eh, Neo aliens. A ver, qué guay. Que es como una yet, la piba esa. Increíble. No es Claro, tardará un poquillo, campeones. Pero bueno, desde que fue. Eh, Rochi se bugueó. O sea, Rochi ha bugueó todo, ¿eh? Todo el mundo es F campeona, por supuesto. Ahí nada es eh, jodido, ¿no? Final Freddy, Security Book. Bu pero bueno, es eso. Demasiado bien está el juego para haberlo sacado como en un time record, ¿no? Estoy tardando un poquillo mal, la verdad. Pero a ver si lo hago ya. Es jodido, tío niño. quiero ver ya también el final Obviamente estoy ya intrigado por ver qué cojones pasa y tal eh, A ver si lo puedo hacer Rápido que me toque Monty, dios. Así es que me toca Monty y he triunfado, porque es que era el más fácil de todo compadre. el más fácil de todo Sin duda alguna, coño, no tiene piernas ¿eh? ¿Cómo cojones va a venir por nosotros? Pero el del se ha sido una putada Que en verdad le he metido el grito y no ha hecho nada La ha sudado la, la verga, eh Dale, que se puede dar grande, quiero, eh, quiero darse eh, hombre. Antes de irme a jugar al valor, aunque es una partida, quiero. buena cenar, mientras, eh, Naruto, Que aprovecha, campeón. Eh, me cago en la leche, eh, Fan02. Eh, por supuesto, eh, la cenica. Espero que estén en rico, gachón. Como siempre. Pero como siempre. Muchas gracias, eh, Jonathan. Eh, 345R, por ese mega follow, Benardo. Espero que disfrutes de las, eh, bueno, de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Gigomo en Twitch. Y cada diario tengo el placer, por supuesto, de vivir cada juego de una manera muy cercana con ellos. Bienvenido, campeón. ¿Cómo estamos, Jonathan? Montis solo tienes que. Eh, de cerrar eh, la puerta chiquita claro campeón pero si me entra por lo menos puedo trolearle papá eh, por cierto descubrí una cosa en las espadas de Ender lo que campeón Hamburger delivery cachón ese que tú tío en el Minecraft lo que mañana u otro día te lo digo que guay esa espada me mola eh. me mola muchísimo campeón y eh, junior, eh, Walter, eh, Teres, Espinoza, eh, Muchísimas gracias, campeón Por ese mega follow buenardo también Espero que disfrutes del directo, eh, por supuesto Y de las grandes personas con las cuales a diario Vivimos cada directo de una manera increíble Me cago en la leche, bienvenido, mi pana ¿Cómo estamos? Ese Haro, eh, B74 Grande por la postura, a ver si no lo hacemos ahora Está regalando follow y llegué aquí Grande ese Dash, tío, enormísimo Qué mono, tío Y que contra encontrado y también en el Minecraft, flipa Guau, ¡Wow! gente... Super Saiyan Let's go Tenemos que darle ya Es que jodido que te cagas El puto final de los huevos El ending El good ending El, el canon air eh, Me cago en panete. Boom Voy a cerrar esto lo primero O sea Voy a cerrar esto lo primero La puerta que esté cerrada Es por donde no viene eh, la piba O sea O Rochi o su puta madre Quémate, maldito bastardo Deja Freddy Vale Es que la he empezado a atender Eh... Las pizzas de Ender se puede mejorar En serio, qué guapo, eso mola, en verdad Hay un montón de cosas con los mods campeones en Minecraft que te... O sea, yo me quedo loco, literalmente Vale, me voy a quedar así La puerta que se abra es la puerta por la cual va a venir, por supuesto O Roxy o, eh, ya me entendéis, ¿no? Eh, la fucking er chica El, el, el puto eh, montino Creo que venga Muchísimas gracias, eh, Rastra, eh, Gamer, TTV, también por supuesto por ese mega follow. Bienvenido, mi hermano T, espero que disfrutes del directo y de las grandes vale y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, papá, que como en Twitch. Bienvenido, pana ¿Cómo estamos? ¿Y cómo va, por supuesto, este gran eh, miércolesico con Flowa? Ah? Viene por aquí, gente. No, no me jodas, tío. Bugueo, tío. Bugueo, man. Bugueo. ¿Dónde está el bicho? Con tu madre, loco, aquí. Necesito meterme dentro ¡Ah! No, tío Joder, con el bugueo Nada, me pilla Anda Tío Hijo de fruta, tío ¡Ah! Literal, ¿no cierres todavía? Que se gasta la batería, si es lo que ha pasado se rastra, muchas gracias mi hermano por ese mega hosting, siempre haciendo, bueno, todos lo hacéis ¿no? Y todas a diario siempre hacéis que podamos llegar a ser bien recomendados independientemente, por supuesto, de la viralidad o de la fama que tengamos, tío, mil millones de gracias enorme, ole tu huevo, macho eh, ahí, eh, varios finales, son siete, sí, siete finales, campeona. Yo voy por el tercero de todos. Buenas tardes, joven. ¿Cómo estamos? Super rastra, eh, gamer, enormísimo. Muchas gracias también, eh, Poebe, eh Core, por ese mega follow buenardo. Y bienvenidos a todos, eh, a un final de Final non Freddy. El tercero, por supuesto. 6 hay al final. Y a ver si nos sale. Es re difícil porque realmente no tengo tanta maña la hora, por supuesto, de llegar a. Ya me entendéis, ¿no? A joder al fucking Afton de los cojones. Pero bueno, intentaré trolearlo más o menos. Me estoy acostumbrando al bugueo de esta zona. Y ya está, ya estaría, gente. No creo que me pille. Esperemos, rezo, realmente. ¿Y cómo estamos, chavales? ¿Cómo vuestro miércolesico? Y aprovecho, por supuesto, realmente para eh, felicitar el año nuevo, ¿no? Eh, ya me entendéis, siempre, siempre. Son siete, no son seis. La gente decía que eran siete, pero son seis. Busca en YouTube y me dice, Ey, se te bugueó otra vez. En serio. Pero por lo menos estamos aquí, campeona. Y nada, un poquito bugue. Hay un youtuber que sacó todos los finales del juego y solo eh, sacó seis. Además, el el eh, mismo lo dijo Y no hay nada en YouTube eh, que diga eh, nada de un séptimo final No sé, eh, yo todos los que he visto Eran siete, ¿no? Se hacen siete Son seis y ya está, eh, comprobado, son seis No, realmente, después del stream eh, Voy a ver, de una, a ver, seis, siete es lo mismo En sí, pero por lo menos la audacia de esa persona Que se la ha he hecho, ¿no? De una, ¿vale? Eh, lo veo allí, gente Vamos a meterle, aquí Hijo de fruta, deja Freddy Bastardo, increíble Roxy, Roxy la lía Roxy la lía muchísimo Ey, alguien ha comprado, ¿sí? Ah, no, es el Street Look, qué guapo Y la Roxy bugadísima Yo vi que eran 6, o sea, siete. A mí me dijo Hollywood que era 7 Pero después me, dije, me dijo que eran 6 eh, fue eh, Bears Gamer eh, eh, Bears Gamer, el que sacó todos los finales Y son 6, o sea, qué guapo, en verdad me mola Yo es que, eh, te lo prometo, Rastra Gamer Es el primer Final Freddy que juego realmente Pero aparte de ser un creador de contenido en este aspecto eh, De competitivo, ¿no? Eh, intentaré hacerme eh, el Final Freddy. ¡Hostia, que me que mudeo! Me, que me el Final Freddy que también un mole más de todo El 4 me habéis dicho que está muy guapo, ¿no? Realmente, entonces, pues ir haciéndomelo De forma progresiva GG Games, que se hizo eh, Vídeos y son, y también 6 también lo sacó Town y eh, sacó los 7 Puede ser una generación eh, Bueno, que haya ahí en plan Daros cuenta que si ponen 7 es un clip bay y la gente lo ve más no Aunque haya 6, realmente para la gente que, como vosotros Que sabéis del puto juego, hay 6 ¿Sabéis a lo que me refiero? No, el clip bay está a la orden del día Y yo nunca subí un puto vídeo o, o Al YouTube eh, de un gameplay de aquí en Twitch Con vosotros viviendo, ni de coña, puede ser un clip bay Y la gente es muy lista, ¿no? Puede haber repetido alguno, en el Final Fantasy 6 eh, es solo eh, crear una pizzería, ¿en serio? Y eso, y para clipbaitear eh, hizo eh, como si nada, claro, yo, yo creo que sí, o sea, realmente hay mucha gente que clipbaitea de una manera increíble Gente, lo veo aquí, y hacer eh, noches para ganar dinero, o sea, pero qué gracioso, no yo es que intentaré jugarlo campeones, os lo prometo Para por lo menos eh, disfrutar también de lo que es el Final Freddy porque este que es el último me ha gustado, realmente me está gustando mucho, eh, visualmente también ...tiene sus bugueos y tal... ...tiene su dificultad... ...tiene sus puzzles un poco... ...hijos de perro, la verdad... ...y puzzles como el de antes... ...coño, que me he pegado a media hora... ...joder... ...madre mía... eres otaku, grande... ...se rastra la gamer... ...es su juego preferido... ...por supuesto, es de Libo, ...siempre... ...desde que lo empezamos a jugar aquí... ...en navidades... ...o sea, al principio de navidades... Literal 11 días eh, Ha estado presente siempre Al igual que todos los días O sea, todos los directos Por supuesto El Ivo lleva mucho tiempo En el canal Y este juego Pues lo viví de una manera Más cercana Y os mola mucho, ¿no? Después de tanto competitivo De Valorant, League of Legends Y Fortnite Obviamente necesito juegos De este palo Para atraer a la comunidad Y disfrutar de una manera Totalmente diferente De la cual, ¿no? Eh, siempre, por supuesto Es este esta rola, ¿no? Es así es que hay un final donde te pide un pase bit eh, Y un youtuber sacó ese Hostia, es la pizzería de Simulator A mí ese es de, de mi favorito. ¿Das? ¿En serio? Hostia, qué guapo eh, A ver, ese es que no lo, no lo he jugado Pero tiene que estar muy divertido realmente A ver, si ganas como dinero entonces es copiado Os acordáis, bueno, lo habéis visto Campeona y nada eh, Y también das el juego, bueno y a todos El juego este que jugó Rubius de una hamburguesería Que me lo dijo Livos también no soy otaku, soy Omeo otaku Es que el Ibos, eh, campeón y campeona de eh, Raster Gaming y todo eso O sea, literal, se hizo el juego antes que yo eh, Y lo, lo pilló el mismo día que yo, vale O sea, lo trajo el mismo día, literal Ningue, Rudayo es ese, es ese. el de la boquita, es muy muy feo, ese eh. lo jugué muy feo, pero cuando habéis dicho a dinámica, das de lo que es ese juego, o sea el Final Freddy, el, el Pizza eh, Simulator, la verdad se me ha semejado muchísimo a la idea que tiene ese juego. Muchas gracias, eh, Popel YouTube, eh, 22 campeón, eh, por ese mega follow Bernardo, espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papakillomod en Twitch. Bienvenido, campeón. ¿Cómo va este miércoles con flow A, a esos dejo ¡Ojo! Oh, oh, lo de correr, ¿no? Lo de salir corriendo. A arte caso, eh, Se me había pasado muchos memes ya. Tenemos tantos memes en la cabeza que, madre mía. Eh, está allí el man, eh. Lo veo. ahí fin La última carrerilla. ¡Oh, no! ¡Me voy a pillar! Ah, ¡No! Gente. Gente, por fin. ¡Fuck, you bitch! ¡Lol! Pero ese no era... ¿Ese no era el otro bicho que había allí? Esto me flipa la animación. Esta está muy guapa, la verdad. Me recuerda un poquito al LOL. <ríe> Qué guay, ¿no? Ey, otro final, tío. El tercero, ¿eh? Sí. Ya lo vi, me sacó del directo. ¿Y eso, RastraGamer? What the fuck. Ese es de blood Entonces, bueno. Se supone que lo mató. Pero es bueno, entonces. Si se bugueó, no fue Chica, eh, ni Monty. Menos mal Al final fue Roxy. Pero Afton es inmortal. ¿En serio? Sí, Qué fumada, ¿no? De final, o sea... No te deja nada claro, ¿no? O sea, me dio un error Últimamente Twitch se está yendo un poquito Ya me entendéis Como Lordo Murió ya como tres o cuatro veces y siempre revive ¿Qué coño? grande chavales, os lo prometo que la ilusión que me hace ore vuestro juego de varios por aguantar Un juego entero también nuevo al canal Y que yo siempre traigo contenido, por supuesto, en este sentido De competitivo Lo agradezco de corazón, chavales y chavalas la agradezco de corazón, tío. O sea, está guapo. Es un juego que realmente lo he vivido de una manera singular con vosotros. Es eh, un más, más íntimo, ¿no? Y eh, me, ha, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Os dejo por aquí, campeones y campeonas, a todos, por supuesto, el Discord para que estéis pegados a todos los directos. Ya que también seguiré jugando los Final on Freddy, que sé que os mola. Al igual que, bueno, soy un creador de contenido muy variado, ¿no? Así que muchas gracias por eh, otro final de Final on Freddy, por apoyar un juego nuevo, ¿no? También que traemos al canal en el principio de las navidades, tío. Increíble. Espera la cena por credit eh, A ver, ¿eh? Siempre vuelve, hijo de puta, ¿no? El mamón ese, tío. El puto Afton. Hay algo, es que Eso me recuerda al jazz, ¿eh? Te lo prometo. Al jazz de League of Legends. Está bien, es raro el juego. Hay nada. Pero tiene mucha. O sea, es muy cringe el juego este. Está guapo por eso. Es como un que me mola. Es muy probable que Afton no muera. Sino que eh, Blood eh, solo eh, se lo llevó a otro lado. Espero que sea así, en verdad ese dicho. Está guapo, te lo prometo, Rastar G eh, Gamer. Está muy guapo Lafton, muy guapo. El de Bunny, sí, campeona. Ay, eh, o sea, ese fue el primero, Ainara. Yo, sí eh, yo sí que quiero algo más íntimo, tío. Bueno, Bueno ella sigue jugando al Minecraft. Nicole, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? <risa> Ahora a esperar a la DLC, eh. A ver qué pasa, ¿no? El DLC, espero que salga ¿Vas a hacer otro directo? Todos los días, campeón Aquí tenéis, por supuesto Por eso os digo que os unáis al Discord Porque aquí lo tenéis Este es mi horario Ahora sé que también acaban vuestras vacaciones Pero siempre hago todos los días directos Menos los domingos, campeones Aproximadamente unas 8 o 9 horas No quiero esperar más eh, No sé cuándo salía ¿Cuándo me dijiste, campeón? El Y muchas gracias de nuevo O sea, por dos final el Final and Freddy Guapísimo Guapísimo Gente Mil millones de gracias por acompañarme y acompañarnos a todos, ¿no? A lo que es un final nuevo de puto Fernando Freddy. Juego que me ha gustado mucho. Me ha cabreado mucho muchas veces por los bugueos que tiene. Que no es culpa, por supuesto, del creador ni nada menos. Simplemente que ya me entendéis, ¿no? Es diferente. El DLC, no se sabe. Espero que no sea como el, el recién Ever VJ, campeón. es increíble, ¿eh? Que vinisteis en el momento justo de que estaba súper tierpeado con el puzzle en plan. Ah, ah", como diría el fucking eh, Jagger, tío. Ya, eh, se va a acabar, eh, llegué tarde No, todavía me queda directo de por medio eh, También, oh, qué guapo Os invito a que os quedeis ahora a jugar a Herbalora No sé si os mola, es que claro, soy un, un Competitive Player de eSport Pero la verdad, eh, mañana seguiré jugando a Fernan Freddy E intentaré, qué guay, o sea, está de chill, ¿no? Freddy se queda en, en modo, modo Bueno, qué guay, ¿no? Qué guapo, en verdad. Ya está ya está guapo. Este, sinceramente, el final que más me mola de momento de los tres que he visto. Eh, realmente. Y eh, también pienso que me gusta mucho porque es Friendly, ¿no? En plan, no muere Freddy, tío. ¡Guau! ¡Wow! garra reparar, ¿no? <ríe> o sea, te, voy a ver al Freddy que tiene la garra. Sí, qué puta madre. Sí, ¿no? Sí, sí, tiene la del cocodrilo. Ok. Pues voy a recargar la, la, la linternita de una. Además que tengo ganas. Ya, ya de por sí, ya. Si puedo hacerme todos los finales, pues me lo hago fácil, ¿no? De una. <ríe> También me, me, me estáis ayudando siempre Siempre, siempre Con la Faith Can, ¿sabes? Bueno, en verdad tengo todos los animatrónicos reventados, ¿no? O sea, están todos reventados, macho Están todos muertos A ver, de la suya, estas chicas? A las pisas, ¿no? Vale Las pizzas pueden ir por aquí, ¿no? Abajo del todo en el atrio de la zona Salan 6 Salan 6 Entonces sí, puedo hacer desde aquí, ¿no, campeón? Con el ascensor de toda la vida, ¿no? <coughs> Voy para allá De una en verdad ahora es un coser y, o sea, coser y cantar, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque... A ver, ahora mismo no... ¿Qué, qué va a venir? ¿Chica o algo? ¿O Rochito reventar No creo, ¿no? ¡Ja, <risa> Te quedas ahí, Freddy ¡Ah! <risa> ahora aparece aquí, atentos, ¿eh? O no, no aparece aquí Increíble, ¿eh? Vamos a darle Abajo del todo de la zona de Salad and side. Vale, ensaladas ¿eh? ¿Sí, tío? ¿O okay? qué? Esto siempre me parecerá súper apoteósico La mirada de estos tío, de los animatronicos aquí Mira cómo viene El man Mira cómo viene ¿Vale? Salads Vale El chip No... Dios, ahora ha cargado. Ya sí, está totalmente rayado. Digo, yo, espérate, que aquí hay más iluminación de la que parece, ¿no? Vaya, espérate, va como un puto lagueado, ¿eh? O sea, me va lagueado hoy. Bro, ¿quién cojones están dando ellos? Me está rayando, Freddy, tío. Ah, vale, está, está ahí. De la ascensión principal, todo el resto. Voy, vaya, campeón de uno. Misión complete. ¡Taránán! Ah, eso de ahí. Hasta luego. El escenario, voy de una torrecho Aquí está la pizza, ¿no? Ice cream, pasta, allí Salas and side Voy vaya de una, campeón De unísima Aquí no entro yo, ¿no? O sea, ice cream ¿Aquí entro yo? No, no, sí, sí, sí he entrado aquí, sí entro aquí Malditos pesadillas, tío Los putos robó esto, ¿eh? O sea, son unas pesadillas terribles ¿eh? Por ahí, ¿no? Ah, por ahí entro Vale, tiene un campeón Es que digo, no sé Yo estas puertas creo que cuando más cercano No se han abierto ni una que pesadilla eres bot de los huevos. Por donde estaba la, esa puerta, no la roja. Muy de una. Vale, entonces supongo que será aquí, ¿no? ¿No está parte de aquí? ¿No? ¿Eh? Vale, me meto por aquí. Dios. Ah, ok. Dios, es que no se ve una pollísima, eh Fuera de coña, ¿eh? Vale, voy a probar las otras O sea, literal Por lo de la pizza, ¿no? O sea, por aquí, por aquí No, no, por aquí no se bajaba Por aquí era después de haber matado a la piba Al puto pato De la muerte Por aquí Y esto, tío O sea, esto no lo he visto en mi vida, ¿no? En el ascensor, sí En, en ese, ese, ese, ese Vale, el tirón Pero Esto no era, no era al revés, campeón Esto no me dejaba abajo Bueno, voy, voy a darle de una Este es para, para bajar, ¿no? O sea, bueno, los dos serán para bajar, ¿no? Supongo Vamos a meterle su muera. Una salida por ahí. Hostia. Pues pensé que. Esto no estaba intercomunicado con los otros, ¿eh? O sea, literal, ¿eh? Pensé que no. Pen, pem. Ten mazo. Hoy eh, pretenderé hacerme de una o dos finales. y si también, coño, me va guiando de, de una, pues voy a tiro hecho, ¿no? Y cuando entres al compresor BT A la puerta doble roja que hay a su eh, lado derecho Vale Ok, ya me deja salir Por atrás, ¿no? Ok, puerta doble, puerta roble pu pu Puerta doble, puerta doble A la derecha, puerta doble En plan, miras al compresor de frente y a la derecha Aquí, a la derecha, ¿no? Lol, qué paranoia esto, ¿no? Esta, ¿no? La puerta doble roja que sería esta No, esto no, mierda conocido este maravilloso canal hace poco, eh, pero me encanta tu actitud y la forma en la que eh, comentas muchas gracias Infinite, Infinite eh, Oficial, eh, siempre intento, vuelvo a repetir dar lo mejor de mí mismo, para poder llegar a crear también un sentimiento cercano no? la, la, la mayor parte del tiempo, los creadores de contenido pasan tres pollas de todo, ¿no? realmente ah, en el compresión de la cocina, aquí, vale o sea, no, por aquí no era, me he perdido perdón, la cocina, la cocina estaba aquí pero siempre lucharé para cambiar eso, ¿no? realmente o sea, para mí es lo más importante el que todo el mundo pueda llegar a disfrutar, el que no tiene que ser un directo de 6 o 7 horas solo de un juego completo, o sea, en plan, solo un juego que es una locura, a no ser que sea un juego high-high, obviamente. Que digas, coño, me, me apetece jugarlo, ¿no? De una manera u otra. Me estoy perdiendo de una vez y de, de una manera increíble, ¿no? Vale. A ver, ve uno, eh. Main score. Y también es eso, ¿no? O sea, me alegra muchísimo, por soy muy franco a la hora de decirlo. Y para mí es lo más importante, ¿no? Saber, por supuesto, que lo estáis pasando bien. Eso para mí no tiene precio, ¿no? Realmente. para vale, aquí estaba la cocina, al lado del compresor, donde ha dicho. Eribó. Aquí. A esta puerta doble, o sea, era. No era en el otro lado, ¿no? En el otro lado, donde tiré a, a la piba, ¿no? Al, al furrillo. Era aquí, ¿no? Aquí la tiré la puerta doble que sería esto, ¿no? de es Sin to dog Esta de aquí. ¿Ok? Por aquí, no, o sea, sí, sí, sí, por aquí entré y era la mierda esa. Voy a ver si me deja algún regalo de mientras. Segundo, que creo que no, la verdad. Sería muy raro, ¿no? Bro, puedes pasar, Freddy. Gracias, mamá. ¡Guau! ¡Wow! Voy de una. Vamos a meterle. A ver, regalo. Mira, pues allí me deja uno. Ah, mira esto, ¿no? Por ahí no. No, hostia. Eh, pero puedo hacer esto. No lo parte, hostia ¿eh? Ah, por el otro lado supongo, ¿no? ¿Qué será? Nada más entrar a la puerta roja Todo recto A la puerta roja, pero otra vez Voy para atrás, o sea, espérate Voy para atrás de una, espera O sea, por aquí voy para atrás Me quería que era esta puerta roja, campeón Voy para atrás otra vez a la cocina Nada más entrar, a la mano derecha eh, mi, mi linterna Thank you ¿Esa es? ¿Era ¿Esa Ah, esta, Vale, me quería que no pero todo el resto vale por aquí. Ah, lo de la tarjeta. Vale, entiendo. Entiendo esto, ¿no? O sea, aquí ya me deja ponerlo. Hostia, me ha dado. Ponía, ¿eh? Ah. ¿Me dejar? What? ¿Me dejará entrar aquí? Ah. ¿Tienes una decisión que hacer? La puerta está abierta y puedes ir. O puedes continuar a investigar los secrets de la pizza. Creo que hay algo ¿vale? que está pasando por ahí. ¿Qué es eso? What the fuck un cómic. Qué coño. Otro final es este. O sea, te vas por la puerta de la cocina, ¿no? ¿Qué cojones? Mapa. Hello, please, take this map. Uno de tres. Facilito este, ¿no? O Está sea, guapo verdad. Paranoia, ¿no? ¿A qué va contigo Freddy también? ¿Se va? ¿Sí? De paneo, ¿no? Qué cara de loco, ¿no? Matando a todos los robots, ¿sabes? El maldito niño Come back real soon Ahora por el mismo lado Pero eh, le das al botón Pero no me ha dejado darle, ¿no, campeón? Qué guapo <risa> Qué cojones, tío Locura, ¿eh? Hey, Gregory My battery Oh, se lo va a comer Es un bug No le hagas caso, lol Hostia, se lo va a comer, gente Mejor jodas que lo va a cargar con la batería del coche terrible genio, ¿no? El niño ¡Ah, por las orejas! ¿Lol. Va a matarlo, gente, seguro Segurísimo, gente Uh, qué mal rollo, ¿no? ¡Ah! Vale Good ending <risas> Maldito Gregory, tío Hijo de la gran verga, tío Madre mía, el niño conduce y todo, ¿eh? Es que necesito todas las tarjetas de seguridad Ah, pues creo que me falta, Me falta, me faltan creo que dos, eh, un creo Creo, o no sé, ahora veré cuántas tarjetas tengo Por eso no me he dejado darle a la E Para el botón necesita el nivel 7 Pues vamos a buscar el nivel 7 No sé si, lo voy a buscar a ver si lo tengo Pero es que si no me ha dejado es que no lo tengo, claro Qué guay, qué gracioso, ¿qué hago en mi vida? Ah, un final muy corto, ¿no? Está gracioso en sí porque es happy ending Realmente está gracioso eh, ébola, ébola, está bien sus muelas, tío Increíble ese nivel poderoso también eh, Amazing Fuera de coña, amazing, ¿eh? Cómo se lo sale de cabeza todo, tío Me flipa Le da la cuy, viene el Freddy ¿Lo habéis visto? Hostia Qué bugueo le da la cuy Ha venido Bugueazo Qué paralulla! Se acabó la batería, ¿eh? What the fuck is going on, bro?